Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. De acuerdo con información publicada por el reportero de Fox Sports, Jorge García, el conjunto de Cruz Azul querría reforzarse para el próximo torneo Apertura 2020 con un par de jugadores de Santos Laguna y fortalecer algunas zonas del campo que quedarían endebles tomando en cuenta las bajas que podrían presentar el equipo celeste. Según se detalla en la información, los nombres de los jugadores que querría tener el equipo dirigido por Robert Dantes y Boldi aún no han sido revelados sin embargo la atención está puesta en mejorar el equipo en la cancha aunque en Cruz Azul entienden que será complicado salir al mercado teniendo en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el fútbol actualmente cabe destacar que según varios rumores se señala que los jugadores por los que estaría detrás Cruz Azul serían el defensa brasileño Mateus Doria y el mediocampista uruguayo Fernando Gorrearán. pero de momento no hay información oficial sobre ninguna negociación y de momento todo sigue en el aire para el futuro ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Mateus Doria y Fernando Correarán serían buenos refuerzos para Cruz Azul? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.